Bienvenidos a un capítulo más de Road to Division 1 Y aquí tenemos nuestro siguiente partido Y vean nada más ahí como tiene la delantera Ahí está Edwin Hazard que la verdad es un delantero que he estado buscando mucho en Ultimate Team eh, También David, David Luis, eh, es, es un Lucas. super super defensa Que a mí me encanta como cómo defiende y por aire es buenísimo Y aquí empezamos con los goles en la pantalla ¡Gol! ¡Qué golazo metió Shkali! ¡Qué golazo este hombre! ¡Corazón de oro! ¡Corazón de oro! ¡Carta de bronce! ¡Míralo! ¡Cómo lo abrazan! ¡Cómo lo quieren todos! ¡Claro, Xcali! enséñales ¡Que la calidad no está en el color! ¡Sino en el corazón! ¡Pum! ¡Papá! ¡Cómo la prendió ahí! ¡Tiene la fortuna del rebote! ¡La bendición ahí del, del taconazo! ¡Y vámonos al ángulo! ¡Donde las arañas hacen su nido! ¡Como diría... El, el oh, perro se Bermúdez se que se ya se está se ahí en, se en, se en se división no sé la Aquí voy a debutar eh, manera, a manera, bandera, eh, que, que, es que es gran jugador, se le dio un gran jugador, salió en un sobre Y dos, aquí entra por Kick Sunderland este, este gran, gran, gran jugador Aquí vamos a ver lo que podemos hacer. Ah, no, este cuate, este francés no logra hacer una jugada muy buena y se quitó a varios, pero no, no lo puedo hacer. Y eso es lo que les digo: vean a El qué jugadorazo, con qué facilidad hace este tipo de jugadas. Y aquí el portero hace un paradón, pero tremendo. Vean otra vez, se escapa por la banda, la pelota pegada a los pies. Vean que bien lo maneja este chavo y uy, pegada al poste y casi nos hacen el empate. La verdad, pocas llegadas de mi parte en este partido Edi Hazard se quita uno! ¡Se quita otro de derecha! ¡Ay! ¡Ay! Ahí nos cayó el primer gol Y imparable, eh? la verdad en, en corrida larga, ¿vieron cómo, cómo se, se desplazó? La verdad es que es un súper súper Delantero, y quien lo sabe ocupar Puede hacer grandes cosas ¡Ah, ¡Poste! ¡Uy! La pelota Ahí ¡mua! le dio un besito al poste Y no logra meterse por suerte Aquí la tiene Guiñac. No puede hacer un buen control de la pelota. Nos ganan. Y como el equipo estaba hacia adelante, se viene el contragolpe. Y vámonos, papá. Ahí va Marco Royce corriendo. Corriendo a la milla. Nadie lo alcanza. Ahí va el ladrón. Se quita el portero. El defensa se queda. Y al minuto 90 nos están haciendo el segundo gol. Y cómo duele esto, eh. Que te metan un gol al 90 es horrible. Pero aquí Rakitic en su primer partido está debutando para Popa. ¡Ah! ¡Le pegó durísimo! Uy, uy, en qué momento cayó el empate Al 90 Al 90 me dan la vuelta, al 90 le empatamos Tómala, David Luis ahí le di un ataque Miren, pum Pum, le, yo creo que hasta le dolió el codo Y ahí David Luis hizo ¡Uuuh! Ahí le dio un ataque de locura David Luis se quería Volver loco, vean, ahí nada más No no logra llegar Yo creo que le dio una, una como parálisis ahí ¡Uuuh! Lo intentó con Toño Pero mira, tómala, brother. Y Tabao, su serenidad, miren su, su mirada, miren al horizonte, sí, fui yo Y bien, este partido terminó con 10 puntos, aún hay 6 partidos por jugar No es un mal récord, 3 ganados y un empate No es un mal récord, pero bueno, estamos buscando, estamos aspirando a más Y el siguiente partido no iba a ser nada, nada fácil Ahí con, con Carlos Tevez, el Apache, el albañil ahí adelante Sterling, que también es un super delantero rapidísimo Y Griezmann este francesito que lo contrató el Atlético de Madrid, aquí empezaba el partido, un rebote, la tiene Sutherland, no logra controlar a Wilshire. Wilshire, nos hace el primer gol al minuto 2, esos goles de vestidor que, que la verdad te, te deshacen un partido, y empiezas Moses. perdiendo, hay un error de, de Sutherland, no logra controlarla bien, pero aquí Moses dice, no, momento, aquí yo voy, yo puedo, yo quiero, Uf. la bombió al ángulo y no pudo colocar la pelota, pero Guignac, Aquí lo tiene Guiñac, Guiñac, la segunda al poste El segundo intento bombeado al poste, empieza el segundo tiempo Pasa el arma para Scali, con fortuna, ¡gol! un ¡Gol, Scali. ¿Dónde está Molder? Está en el baile, está jabailando bailando el jarabe tapatío, el jarabe tapatío, ¿verdad? ¿Dónde está Scali? Vean ahí el pase de Guiñac, cómo se la pone y corre con suerte le mete un gol a Gigi Buffon, que es su cliente. Miren ahí nomás, es un porterazo y no puede hacer nada contra el tío de Scully. No puede hacer nada contra Scali. Ahí la tiene Tevez. Tevez la toca de primera para Wilshire. ¡Se quita uno, se quita el portero! ¡Qué golazo! Ahí sin nada que hacer, ¿eh? La verdad, siento que dio muy bien el pase ahí. Excelente al tiempo. Y hay que darle tiempo al corazón. Y bueno, ahí es un gol que, que duele, inevitable. Seguimos en la jugada, la tiene Moses. Se quita uno. ¿Qué vas a hacer, Moses? Lo bajan, lo bajan del autobús. Lo bajan del autobús y ese es penal, claro. Claro, guate, ni te quejes, brother. Mira nomás ahí como llegó una planadora. ¡Pum! Papá, bajan. Y tómala. Ahí se prepara, ahí está. Bufón esperando contra Escoli. Bufón contra Escoli. Gol, golazo. Escoli baila, le dile, soy yo. Ese soy yo, Conoce Conóceme, mundo. Con Conóceme. Yo también valgo mi peso en oro. ¡Pum! Un muy buen disparo que va directo ahí al poste donde no llegan los porteros. Por favor, chequen el tutorial porque ahí es un gran forma de tirar penales. Y aquí, ¡qué error! ¿Qué le pasó a mi portero? O sea, esas jugadas horribles no llegó. Había todo el tiempo y el espacio. Y simplemente decidió no llegar. ¿Vean, Vean qué lento llega la pelota. Y me parece que le rebota, ¿eh? Como que la quiere sacar. Y le rebota. Tabarito rebota. Ahí el Apache, Tevez, ¿Qué, qué monstruo este jugador. Es buenísimo. Moses, minuto 73. minuto 73 para guiñar. Palo. Palo, palo, palo, palo. palo! No logra meterla, Guiñac. Estaba pleno para meterla. Y aquí se quita uno. Se quiere revisa se quita otro. ¡Y pégale! ¡Qué golazo! El gol de tu vida, Guiñac. El gol de tu vida, hermano. Uno, dos, tres. ¡Pum! ¡Pum! No logró hacer nada, Bufón. Y de milagro. Porque creo que no le pegó muy bien Andrés André Piek. Guiñac. Aquí la tiene Moses, se quita uno, ¿qué haces? ¡Una locura, brother! ¡Uy! ¡Se volvió loco! No logró conectar la pelota, pero bueno, partidazo, 3 a 3, dos empates, no vamos mal. Estamos a tres puntos de lograr el ascenso y que buscamos también el título divisional, pero muy bien, por favor, eh, siguen echando porras de Scully, a Scully, a Moses y a Gignac. Y gracias por ver este video, fiferos, yo soy Cerecero, y recuérdenlo, tirando penales y quitándote defensas como Guiñac, FIFA la vida.